¡Qué bueno oh, que llegó! Porque pensé que no volvía de Buenos Aires. Maestra, miras. bienvenida. <risa> Ay, Dios. Ay, ya. Ay, ya, está enamorada. Ay, ya. La maestra... Maestra, maestra Pagangachuni. ¡Ay, es ¡Ay, bueno! mordeme! mordeme. La palma de la mano. Te quiero tocar. Quiero hacer Ay, Ay. No. <risa> <risa> de ¡Ay, guita! ¡Ay, guita! Bien, <plan>, quédate en plaza, <risa> chicos. ¡Se ¿Vio su presa? Lo encontró, mira! se mira! una pared, ¡Ah, ya! ¡Uh! ¡Ah! Bueno. ¡Ah! lo vio vio ¡Ah! vio nuevo, chicos ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! y le dijo me tira mami tira caramel está enamorada Ay, februri, februri. ay, mira mira con mira mira Ay mira mira Oh, sí, ay, por favor. Como una hoja reseca por el sol. Ah, ¿Se está estirando? ¿Qué está, bien? ¿Está bien haciendo? El, el llamado. ¿Cómo se ah, de costado ah, el llamado de aparejo de los maestros. De los maestros. Ah, ¡Ay, Dios. Dios. Arrojó. Ah, ah, hay ay, que ponerle claro. algo allá arriba. Así. <risa> ¿Cómo se va? Corazón, ay, lo quiere abrir, lo quiere ¡Ah! abrir, ay, lo vio, ¡Oh! vio su corazón. Oh, qué lindo es abrirle las puertas al amor. Amor, oh, sí, a la mujer. Qué bien las enamora. sí, no, no, qué lindo. Yo tanto Esta dato parte, no tengo. No, no, no. No, qué bien hace, hace el amor, no tengo no, idea No, le hace el amor No, el loco tenía datos Se ha no, realizado algo No, yo digo, ¿cuánta información, loco? No, bueno, si sí, igual se sabe <risa> <risa> Mendoza es chica Mendoza es chica eh, Y se corre la bola Ay, ¿cómo están? Qué lindo mes, qué linda semana el Qué lindo hermos. el 14 de febrero, ¿Eh? febrero ¿eh? ¿Y árbol, ay, el día de los enamorados. Hasta vos te ves lindo, <risa> mi amor Qué Sí. Ay, sí, estuvo en Baires ¿En serio? Ah, estuvo en Baires, sí anda. ¿La llevaron? ¿Eh? ¿La llevaron? Yo también. Se le pagaron el pasaje ¿Le Ah, sí, sí, sí, sí Pensé quién andas no no, no, no, no No hay manera Sí, en avión. Te, te, el, el, el Argentine, el airline, Ay, ah, ah, no sabes wow, qué lindo, que quita como ocho horas antes, viste, el puente, sí, después sí, estar sí, esperando dos, sí, subí. Sí, más sí. largo la espera que llegar en el avión, es viste, que hasta así, te acomodas hasta que llegó el cinturón. El cinturón no me agarraba. Ah. Oh. Dos asientos tuvo, no, uno. ¿Eh? ¿No? me sí, parece una Un asiento está bien, usted, ¿no? No, no. Ya la arruinó todo el mes de febrero Listo no, chico, es, una, es una consulta Examen entonces <risa> <risa> Saquen una, una hoja. hoja No, igual no, no, bueno, no, porque no. le la energía chico. Pero quién una... lo tiró, pero no me dejan ser feliz Happy feeling La veía tan no me... contenta, perdón No, no, sí, más o menos Sufrió el de al lado Que claro. le, le ocupé un medio cachete ahí Pero bueno, tomando Pero bueno, bueno. <risa> Estaba así Pero pero viste que cada vez son más chicos Las huevaditas sí, esas sí, Entré sí en sopapa Estaba ahí así sí. tac, Y Casó. le pegué con los asientos <risa> Y ahí vino, vinieron así, empezaron a empujar Vino la zapata, agarró, el piloto me agarraba las patitas Me hacía floquita, floquita, floquita Floquita, floquita, floquita, floquita. se le bajó la presión o qué? No sé, no, no, ah. no sé Se ve que ya estaba hinchada y le digo, y todavía no dilata esto, que Todavía subí? no subimos ¿verdad? Claro, cuando subimos dilato, viste Le digo, esto es ese, esto es XL, claro, dos XL. Claro. No traigan comida chicos Porque exploto ah, claro. Y aparte medio que iban viendo, se ve así como decían Sí, están los dos gordos de este lado. traes la otra, pero ¿viste? ¿Qué? Ah, para ah, balancear. para, para, aquí, para balancear oh. el avión, porque si no iba así. ¿viste? No te íbamos a ir a parar entre el río. En un momento. No sé. Ah, me, me siento gazalla. Este, En un momento, ¿viste? ¿Vieron el. el ¿Cómo se llama? La, el experimento del vasito que pones el huevo y no pasa, porque el, por la, la cópula del, la, del vasito. En un momento ¿qué la haces... Cópura, vaso. No sé cuál es, ¿Cuál es la compuradora. Chicos, no han ido a la escuela. Te pones un vaso. Pones un huevito arriba. El huevito no, no pasa por el vaso, ¿sí? Por el anchor. ¿Qué haces? Pones un algodoncito con alcohol, lo metes, después pones el huevo y en un momento el huevo hace... ¡up! Ah, claro. claro. Eso no lo hice, hasta el poroto germinado Mira, lo llegué, vamos a ver. si ahí se me pasó. El miércoles que viene voy a ver si pero traigo el más, ¿Pero qué? ¿Te quieres? pusiste algodón en el.? No, no, no. No, no. Yo creo que se me corrió un órgano de lugar. A ver. Ay, chica, este qué no. sé qué pasó. Y se... ¡fum! Y quedé ahí chupada. Se Ay, ni para el baño, nada. Una hora verdad. y media así. No. Yo digo, se cae la vina y queda la caja negra y yo así. Ajá. Ajá. Si no saben qué corcho pasó, viste, van a venir a mí, claro. que, que la caja negra no funciona. Y fíjate la gordita. ¿verdad? No, en un momento Se apagó una turbina no, Así como Ay, pero qué lindo que es bar". Qué lindo ha pasado pasado hermoso. Caminito, la boca El, el obelito Viste que el obelito. Que uno lo ve lindo Porque está de vacaciones Claro Manifestación lo, Ay, mira qué linda la manifestación el <risa> Selfie <¿no>? selfie <risa> con la manifestación. El modo turista El modo turista. Pero vivir ahí es un caos oh, Es sí, estresante sí, Es muy bonito de, de turista ¿Tres, claro. días, tres, tres días Tres días, días, cinco máximo sí, Cinco máximo claro. Sí, sí, sí teníamos... Un tortón y un cafecito En esos cafés sí. del año ah, De lo voy a decir Acá García Lorca y no sé qué, viste, tanta cultura, pero... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Ah, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y, sí, de... y no nos trajo! ¡Y no nos trajo! no nos trajo! nada! ¿eh? No todo, todo cerrado. Sí. Todo ah, cerrado. Claro, o sea, pandemia, pandemia, ¿sí? Por pandemia. Por pandemia. Pero ah. nosotros queremos hacer como si estuviéramos allá. Algo, no, pero no, chicos, nada. no está Les traje unas imágenes. A ver. Ah, eso, a ver. Eso, eso sí, les le traje unas imágenes. Me acordó de ustedes. Me dijo, oh, ¿qué sé? la, la Julia me dice, dale, graba, déjame ah, romper. ¿No, no, ¿cómo? Bueno, dale. Entonces, para que vean que estuve y no estoy sí, así, no, no, zarazaseando, sí, no. ¿no es cierto? Como hacen algunos... Nis, nos, Ajá. que están en un sillón de a dos. ¿Sí? Ah. Las Yo imágenes, por bien. favor, señor. A ver, ah. a ver el viaje de la maestra. Ay, acá estamos. Ah. ¿Sí? En los Buenos Aires. ¿Qué te tiró Marita Paranga Zully. Acá en los Baires. ¿sí? Mirá lo que es esto. Qué chica. Acá tenemos el Obris Sí, oh, que este fue fundado en, en. Ahí te las digo. El. El 13 de agosto del 2000, siempre los números romanos nunca fueron mi porra. 1200. La muestra, no, 12... no saben los números romanos. 500, pero saco 300. Qué peligro con los anillos se te van a robar. 12.812. Oye, es viejo. Mirá, no parece. Está bien, así facturizado la cuestión. Pero bueno, un saludito para toda la gente, para todo. Acá estoy. No sé si te llego. No sé si te llego porque viste, bueno, no. Me mandaron de Gerencia, de Canal 7, estamos no. viendo así la programación sin traer acá, si hacer para todo acá en Buenos Aires, conmigo obviamente. Estamos hablando con Marcelito, Tania del Teenagers, eh, Mircha oh, Lyra, de Jiménez, Pamela Davis también, estamos Davis. Todos, estamos viendo para ver si bueno, acá. ¿eh? En Baires, Marita Paranga Julie. ¿Quién te ha visto? ¿Eh? ¿Quién, ¿te te ve? Ve? ¿Quién te ve? ¡Ahhh! Ella, para el ama, para la nube, para el loco. Para la me Juli, para todos los chicos, los camarógrafos. Sobre todo el más petit. Oh, acá, Marita <ríe> ¿A Desde Los Baires. <ríe> ¿Sí? Para, Chico. para todos. ¡Chicos! ¡Le envío Igual, hermoso el video. Me preocupa un poco que quieras llevar el programa. A Buenos Aires y no me habías dicho nada. Sí. Bueno. Hablar con la gente de arriba. Ah, está charlando. Ah, yo yo recibo orden. Ah, de sí. La... sí. Te queremos en bailes, te queremos allá rompiéndola. Tú... Orne ya, ya está pasando de moda. No me digas eso sí, que tenemos El estudio ahora? estrenándolo nosotros y ¿Qué claro, se no, allá hacemos otro estudio, giratorios. Ah, oh, giratorio. oh, wow. es giratorios, es sin camarógrafos. No, ¿Cómo? Sí. Sí. ¿Y cómo sería? A selfie todo eh, eh, sí, ah, o Selfie. Se claro. Como viene yo sí, como, Viste como le fue a Tinelli Yo así arrancando Pero así. no se sé si quiere bueno. llevar Ni el Petit que. Uh, no me gusta. ¿Sabes la cantidad De Petite que hay allá? ¡Oh! oh. ¿Cuánto oh. ¡Otra que Blanca Nieve! ¡Oh! Y así Ay, yo. <risa> Un, Unos bocaditos Pero este Este es el de acá Este es el Cuyano Este no hay como Cuyano Porque estoy acá ¿Cuántos años tiene vaya. ¿Cuántos años tiene Nachito? ¿Cuántos años tenés, pibe? Ay, no quiere decir Decir la verdad, Vive, ¿Cuántos años tenés? parece de 13 ¿no? Mira, 22. campeón, titán ¿Cuántos años tenés? ¿22? <risa> <¿Cuántos? risa> 25 <risa> ¿Qué? ¿Tenés eh, 30? 30? ¿Por qué viene a la mamá de caracol? En chicos, un En formol es tan de noche Entonces, qué qué tan... Bueno, sí, es petite en comparación ¿Y sí. ¿Vos, <risa> ¿Eh? <¿Cómo? risa> <Pero risa> ¿vos cuántos años tenés? ¿Eh? ¿Cómo? Pero, ¿vos cuántos años tenés? No tengo años Ah, perdón Yo me clavé en 35 Y ahí me quedé en 1975 Pero, Pero le gustan sí, más yo... chicos ¿Eh? Le gustan más chicos como venga, que venga, que venga, que él que él venga. Ah, si sí, él viene, vamos. venga. ¿Y cómo, y ¿Cómo armaría el equipo de allá de Buenos Aires? Porque ¿Quiénes serían los panelistas? Allá los panelistas claro. bueno, sería Guido Casca. Wow. Me wow. pidió Guido, ah, wow. me pidió Guido. Es me raro pidió siendo Guido. conductor quien sí. quiera ir a París. Sí, bueno, pero con esta estrella que lleva. Eh, claro. Después de um, afuera haciendo notas Mirta, tiene muchas ganas Así de ser. Sí, sí. No Te Mirta. Mirta. Mirta está, me tiene muchas ganas de ser Y tiene que ganar experiencia, además. La la original, la original. No parece que no es original. No, la no, señora. Eh, correteando a los, a los. Y por famosos. ejemplo, en la cocina. A los en la cocina, ¿Eh? quién? En la cocina, a. Mariana Fabiani. No. Maru No. no este. Adrián. Suar. Suar? Adrián Suárez. Adrián Suárez Ay, Ay Adrián si su lo ves en decirle que lo amo. ¿Eh? Lo vi. Si lo vi. Lo vi. En lo vi, sí, sí. Me dice, bueno, lo muy yo. Y se fue con Peretti a hacer la obra hasta oh, que. Sí, como, como parecido. parecido. ¿Cómo habla? ver. Ay, sí, la obra. mira. no mira, mira. Mira, mira, muy bien. Que después tenemos. Esto le tenemos que hacer algo, ¿eh? Sí, a ver, mira, lo Mira, Canal 13. ¿Y Facu Arana, por ejemplo, qué haría, Facundo Arana? Porque sabemos eh. que tenés contactos ahí. No, no Facu, para... ¿O sería una co-conducción? Podría ser, podría ser. Foto, no, él quiere eso. ¿El, ah, el, es más, más me, él me, él, él, lo que no quiere es el vivo, él quiere una novela que hagamos juntos. Acá está pensando ah, lo grave. No, Ay, Dios mío. No, no, no, se se puso nerviosa la flor. Me dijiste Facundo Arana y estalló la costa. Ahora es como el la que prende la hornaza ahora, parece. Parece un Bangin' <ríe> Clyde. Eso, un Bang Clyde. Qué un Bunge Clyde, ¿así? así es. No, no, no, que una novela con Facundo. Parece que se viene. programa en vivo. Novela con Facundo. ¿Y cómo se llamaría la novela? Como, por ejemplo, no sé qué nombre. En tu cara. ¿Cómo? Orne. Got to got to ¡No! ¡Qué fuerte el nombre! Sí, sí, Orne Ay. lo hace Natalia Oreiro Sí, sí. Este, Y es alguien que siempre trataba de conocerlo Trataba de conocerlo Y te llego yo Y se enamora Y él entre, eh, tenía que decidir ¿Qué Entre decisión? Orne, que es así que es así? que Es así, una mujer divina ¿Puedes <risa> la imagen de es la así. novela de un lado de la pantalla? Una desde... ¡Wow, chicas! Mírala. ¡Ah! ¡Ya tenemos el afiche! ¡Uy! Ahí las dos, mirá, tenemos en las ¿sí? si no a, ¿A quién elegirá Ese Ay. triángulo wow. Amoroso me parece un cuarteto por mi tamaño. Es no, no lo puedo creer Está Sí, bueno, sí no, Paco está. llegas a sal, claro. Así que bueno, debería decirles eso. Quizás el miércoles que viene... ¡No! Está oh, por allá. Arranque, arranque. Sí. Y bueno, lo pasaría en vivo. Pero, ¿Quiere ir probando? Siéntese. Siéntese, a pruebe, a pruebe, ver. porque hay que practicar. ¿no? Me encanta, me encanta cuando acepta. Siéntese, sí, eh. la derrota? Eh, eh, chicos, eh, eh, ¿Al cierre lo va a hacer la maestra? ¿Al cierre del programa? Y me parece que es lo que corresponde, bueno, porque chicos, ah, sí. América es un canal... Maestra, hay que hacer el cierre porque ya vienen los... A ver, a ver cómo cierra... Pero, ah, sí. Sí. ¿Y entonces? No, yo me tomo mi tiempo. Ah, bueno, ah, pará okay. Mientras tanto podemos decir A quién se parece vos, ¿no? Porque sí, no me olvidé Sí, pero como Dios. han eh, participado mucho Creo que lo vamos a develar mañana ¿Te parece? Ay, no te lo Ojalá. puedo creer Dejamos el ah, armada, el robo No te lo puedo Esta creer Esta sección bueno. no va ¿No es cierto? Ah, esto se se esto no va para ah, Buenos Aires sí, saca, Y se la se otra, la de las empanadas No, tampoco Tampoco <ríe> allá la vamos a hacer con autos Cero K.L <ríe> El cierre Le va a ser parecido Como lo hago yo Somos recontra felices no, no, no, yo tengo mi estilo Ah, un toque ah, ah, Bueno, a ver a cómo ver, sería a ver el cielo. Mendoza San Juan y San Luis Ah, ah va nacional. a nombrar a todos Cadena Nacional Sale en todo el país, América Luján Maipú ah, sí, Las sí, Heras no, Rivadavia y Godicruz Mendoza Se nos Tierra del Sol y de... Mañana nos volvemos a ver Por mucho más risa Los ah. quiero Los querré Y acá los tengo ah. ¡Adiós, chicos!